transmitir Listo, creo que ya estamos al aire Dame un segundito, estamos revisando si ya estamos al aire Sí, parece ser que ya estamos al aire ¿Cómo me meto en Facebook? En Facebook te metes a la página de Libertarios Listo, dame un segundo, voy a revisar acá en la página de Facebook a ver si estamos al aire Voy a darle refresh acá. Si nos están viendo, entonces, por favor, díganos que estamos al aire. ¿Listo? Vamos a empezar el día de hoy con la entrevista a los niños emprendedores. Tenemos hoy una super emprendedora que se llama Sarita. Sarita es una emprendedora muy, muy especial para nosotros en Libertarios. Y por eso quisimos traerla el día de hoy, para que charlara con nosotros y pudiera inspirar a otros niños a que sean emprendedores. ¿Cierto, Sarita? Sí, señor. Bueno, Sarita, vamos a mirar porque esto está un poco lento el internet. Pero creo que ya ya está llegando la, la señal. Bueno, el día de hoy estamos con Sarita. Sarita, ¿tú en qué ciudad estás? En Colombia. En la ciudad de Colombia, muy bien. Entonces, ¿en qué país estás? En Medellín. Ah, el país de Medellín. Qué interesante, claro, ese es otro país. Muy bien. Sarita, ¿y cuántos años tienes tú, preciosa? Tengo siete años. Tienes siete años, dame un segundito, dame un segundito, quiero mirar una cosa, eh, voy a mirar una cosa acá, dame un segundito que voy a activar esto, quiero mirar los comentarios. ¿Tienes ocho años, ahorita? No, tengo siete. Tienes siete. Aunque pareces de 8, porque estás muy, muy grande. Sarita. Tienes 7 años. Se un segundito. Un segundito, retorno. Listo, ya ahora sí. Bueno, Sarita, pero eh, un segundito. Ah, ya sé por qué. No apareces. No apareces. ¿Quitaste la cámara? Ah, no, ahí estás. Listo, ya ahí estás. Estás por acá y quiero mirar esto por el otro lado. Ya estás ahí. Bien. Ahora lo único que me hace falta es el tema del chat. Ya te tengo por acá, ya te tengo por acá. Ahora voy a mirar esto acá. Listo. Ah, Javier Alejandro dice, vamos, Sarita. Ah, mira, ya tienes fans y todo, Sarita. ¿Cierto? Ya tienes sí. fans. Dame un segundito, voy a configurar aquí el chat. El chat. Chat, un segundito. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, Sarita, vamos a empezar con la primera pregunta del día de hoy para las personas que nos están viendo, para Javier y todas las personas que nos están viendo. Sarita, ¿cómo empezó toda esta historia como emprendedora? ¿Cómo empezaste a emprender? Tú cuéntale a todos cómo fue que empezó toda esa, esa ese, esas ganas de emprender cómo empezaste Sarita bueno junto a mis padres yo quise tener una, un emprendimiento Sí. entonces no sabíamos cuál hacer sí. entonces mi mamá buscó en redes sociales y sí. encontró al y así sí. empezó mi historia en septiembre del 2020 ¿En septiembre del 2020, Sarita? Sí. Bien, interesante, interesante, Sarita. Sarita, y, y digamos que eh, en ese proceso, ¿qué ha sido lo más difícil que te has encontrado en ese proceso como emprendedora? Eh, pues, lo más difícil para mí es pues, encontrar clientes. ¿Eso es lo más difícil? Sí. Claro, encontrar clientes es lo más complicado. ¿Y cómo haces tú para encontrar clientes, Sarita? Bueno, eh, con, con, contacto, por ejemplo, amigos de mi papá sí. o de mi mamá. Sí. Y eh, pues hay, a veces piden pedidos. Ok, ya contactas a los a, a los a los amigos de tu papá y de tu mamá. Mira, Sarita, te están dando saludos. Janet Garzón, Carlos Guzmán, dice, vamos, Sarita. Dice, se volvió a ir la imagen. Ya, ya volvimos la imagen, Carlos, dije ya. Dice Juanita Moscoso, mi Sarita hermosa, qué, qué orgullo, ya tenemos 16 personas conectadas, Sarita. Mejor dicho, tú eres muy taquillera. Ah, bueno, a todas las personas que nos están viendo y que están viendo de Sarita, por favor regálenme un En Corazona, coloquen muchos, muchos corazones, muchos, muchos corazones y compartan esto para que eh, Sarita pueda ser vista por mucha gente. ¿Listo, Sarita? Bueno, sigamos sí. con nuestras preguntas del día de hoy, Sarita. Sarita, eh, me decías que el año pasado empezó tu proceso como, como emprendedora, ¿Cierto? Eh, ¿y tú cómo, cómo llegaste a? ¿por qué, por qué decidiste emprender o por qué tenías esa idea como de de, de de hacer tu emprendimiento ¿de dónde salió eso? bueno, yo quería mostrarle a los niños una forma de divertirse haciendo lo que más les gusta ok ¿y qué es lo que más les gusta? por ejemplo, a algunos niños les gusta mucho pintar entonces, por eso creé este emprendimiento de que ellos podrían pasar un tiempo pintando, sí. muñequitos, con okay. Pues, ¿sí? ok, qué interesante, Sarita. Mira, dice Camilo, Sarita, me encanta tu negocio. Manuel Correa dice, eh, me te manda una carita con un corazoncito en los ojos. Bueno, Sarita, y una pregunta, ¿tú qué has aprendido en este proceso de libertarios? ¿Tú qué has aprendido bueno, de todo esto lo, que hemos hablado de libertades? Lo primero que aprendí fue a tener claras las ideas sobre mi emprendimiento. Y luego a tener una guía para empezar a cumplir mi sueño. Ok, ¿y cuáles son tus sueños, Arita? Ser una gran artista. ¿Tú quieres ser una gran artista? Sí, de pintura. De pintura. Sí. Genial. Dice Ángela Méndez, vamos allá. Y te pone una copa de, de campeona. Bueno, ahorita y además, digamos, de este proceso, te quería preguntar, por ejemplo, tus papitos, ¿qué piensan del tema del emprendimiento? Mm, están felices y también orgullosos de mí. Y... Y sorprendidos, porque sorprendidos ahorita, cuéntame eso un poquito. Porque, ¿cómo, porque por cómo he desarrollado eh, mi emprendimiento, y como así, y, y qué es lo que más las ha sorprendido que tú dices, eso fue lo que más sorprendió a mi mamá y a mi papá. qué fue lo que más lo sorprendió, tú qué dices, como yo hablo, como tú hablas. Sí, por ejemplo, que no me da pena hablar en público. No te da pena hablar en público, ¿cierto? Sí. ¿A los otros niños sí les da pena hablar en público? Bueno, hay algunos niños, por ejemplo, algunos... Hay algunos que sí les da pena, ¿cierto? Sí, algunos. De tus amiguitos, ¿hay alguno que tú conozcas que de pronto le dé mucha pena hablar en público? Sí, algunos. Algunos, ¿cierto? Bueno, Sarita, bueno, eh, hablemos un poquito, por ejemplo, de qué trata tu empresa. ¿Tú qué haces? Yo hago un poquito de yeso. Sí. Que pueden sí. Por ejemplo, en una temporada, sí. que, por ejemplo, de Navidad, ese es un panuelo, que muéstralo bien a la cámara para que la gente lo vea allá en sus casitas sube suelo, pero que la cámara está un poquito más arriba, ahí ese, ese es un muñequito de navidad ok y un reno y ese es un reno, es temporada navideña ¿sí? esta son, es una otra temporada que es de, de nevera de nevera, como así temporada de nevera cuando hace mucho frío o okay. No, que se pone en la nevera Ah, ok Como, como otra línea de productos Que es eh, decoración en la nevera ¿Sí? sí. Okay. Y tengo Hello Kitty Ok Un helado Y esto, estos dos helados que vienen En un paquete Ok Y tengo este Que también se pega en la nevera También es un dinosaurio, ¿sí? Mira, aquí dice Olga Cardoso Yo creo que esa es una de tus clientes Olga Cardoso, muy bien Me gustan tus productos Carlos Guzmán dice Felicidades a los papitos de Sara Juanita Moscoso dice Los mejores muñequitos, la pintura excelente Y los pinceles de altísima calidad Te aman tus clientes Sarita Bueno eh, ¿Qué más temporadas tenemos? Esta que es De enero que son alcancías? Enero, o sea, la temporada de enero son alcancías. Sí, ¿para qué ahora Por ejemplo, para alguna cosa que quieran este año. Ah, como para los deseos de principio de año, que los niños eh, sí. empiecen con sus deseos a principio de año, ¿sí? Y tengo este marranito chiquito que es igual, pero más chiquito. Ok y esa es lo que se trata mi empresa ay se me olvidó decir que trae eh, tres pinturitas sí. y un pincel Ok. o sea tú les vendes a los niños eh, artículos que en yeso que pueden pintar con los cuales pueden decorar o con los cuales pueden decorar la nevera o decorar su árbol de navidad o ahorrar eso es lo que tenemos hasta el momento verdad ¡Ey! Okay. mire dice Juanita Moscoso, excelente la idea de las alcancías, te pediré pronto una, dice Juanita Moscoso ¿Quién es Juanita Moscoso? Cuéntame un poquito que esa cliente está súper fanática contigo y, y, te, y, y es, la tienes enamorada ¿Cómo es la historia de Juanita? Cuéntanos Es mi prima ¿Es tu prima? ¿Y le vendiste a tu prima? Sí, le vendí, eh, a toda la familia le vendí <risa> primeras clientes con tu familia, ¿cierto? Sí. Claro, si a uno le, le tienen que comprar la familia. ¿Y cómo le vendiste a ella? Cuéntame la historia de ella. ¿Cómo, cómo fue tu pitch con ella? Eh, pues yo le... Eh, pues ella vio el video, sí. ¿Cuál video? ¿Cuál y... video? el primero el de no el de alcancia sino el otro que es el primero okay. es donde explicaba el elevator y los los, los, los mis, mis muñequitos ¿Qué un y el elevator que es un pitch elevator la Sarita como como una para para que le expliques a las personas sí. con un problema, un, una solución y un cierre, Ajá. de qué se trata tu empresa. Ah, muy bien. O sea, es como un discurso donde le dices sí. el problema, la solución y el cierre para vender tu empresa, sí. ¿verdad? Ok, sí, sí. ok. Cuéntale, si por ejemplo tuvieras un, un cliente adelante, ¿cómo sería tu pitch elevator? Si tú te sientes aburrido Este es para niños Y luego digo el de adultos Bueno, listo, primero el de niños Entonces si hay niños viendo, este es el pitch elevator para niños Dale Sarita, dale el pitch elevator para niños que, Si tú estás aburrido Y necesitas algo que te anime Yo te tengo la solución Con mis figuritas de yeso Que puedes pintar te entretenerás un poco Y pasarás un muy buen tiempo Ok, es el Pitch Elevator para niños. Sí. ¿Y el de adultos? Y el de adultos es... Si tú no has tenido tiempo de hacer un regalo o algo, te tengo la solución. Pintando mis muñequitos podrás regalar, regala, regalarle a alguien algo especial. Ah, o sea que el adulto lo pinte... Y, por ejemplo, si es un adulto que quiere comprárselo a su hijo, ¿cómo crees que se hace Pitch Elevator? ¿Qué? Si tu hijo, por ejemplo, está aburrido o está cumpliendo años <risa> y quieres darle un, un regalo especial, porque te tengo la función. Con mis muñequitos podrás darle un buen regalo para que pinta excelente, mira que no la tenías no la, te, no la tenías estructura y te la acabas de inventar muy inteligente Sarita, te felicito muy inteligente, me encanta bueno Sarita, sigamos acá con las preguntas eh, cuéntame un poquito cuánto valen, si alguien está viendo tu producto, cómo es el precio de los kits eh, cuál es el precio de esto muéstranos más o menos cuánto costaría porque la gente ya está preguntando bueno, eh, los precios están más o menos entre 6000 mil y 8 mil y que bueno yo te doy 6000 mil y que me, qué me me das por ejemplo mmm, hello kitty y el helado vale 6000. mil esas dos figuritas y, el, y esas dos figuritas y viene con pinturas o sin pinturas con pinturas y un pincel. Con pinturas y un pincel. ¿Y vienen en un paquetico o cómo viene eso? Eh, sí, vienen en una bolsita. ¿Y lo tienes ahí? ¿Tienes ahí una, un paquetico para poderlos mostrar a ver cómo, cómo quedan? Sí, sí, claro. Trae, trae. Eh, un momento. Dale, dale. <risa> bueno, como se puede dar cuenta, eh, esta es Sarita, es una de nuestras emprendedoras más destacadas. Es una niña muy, muy constante con una familia que está ahí pendiente de ella apoyándola. Así que por eso queríamos charlar con ella. Todas las semanas vamos a traer un niño para poder eh, hablar con ellos y que nos cuente un poquito eh, cómo ha sido su experiencia. Así que eh, si tienen papitos que quieren que sus hijos se emprendan, mándenle este video para que se puedan inspirar esos niños y podamos eh, difundirla de la libre empresa y la libre iniciativa en nuestro país. Bueno, miremos esto, a ver cómo está ese ese ese paquete tan bonito. Uy, está muy chévere, Sarita. Eso está muy chévere. Y viene con alguna etiqueta de Sarita o algo así. Yo había visto unos stickers que había, que tú habías desarrollado. Sí, es que siempre se los pongo al final. Ajá. Pero ya se los pongo, me enseñó. Tranquila, Sarita. La cogimos un poquito eh, empacando en este momento. Eh, entonces, como les venía contando? La idea es esa, la idea es que conozcan niños emprendedores, la idea es que podamos impulsar a estos niños, que ojalá le compren eh, a Sarita, que le haga pedidos a Sarita. Ay, miren, ahí está el sticker bonito del de paquete de Sarita. ¿Cómo se llama tu empresa, Sarita? Bueno, mi empresa se llama Chute pero en Instagram me puedes contactar por Chute Ah, ok, ya lo vamos a colocar entonces para que lo puedan. Y el WhatsApp, en, el, en, el, en, el, en el en Instagram hay un link para WhatsApp para que me puedan contactar y hacer los pedidos. Ah, ya, o sea, entran a, a Instagram, a tu Instagram... Y sí. ahí pueden tener los pedidos. Vuelve a decir, por favor, el, el Instagram tuyo para que todo el mundo lo tenga. Bueno, están en estos stickers, ya se los muestro Es este cute art side. Cute art side. Sí. Ese. Ah, listo, bien. Tenlo ahí un, un ratico. Vale. Déjalo ahí un ratico para poderlo ver. Eso. Cute art Sari. Miren, ahí va a encontrar a Sarita en Instagram. Y si hacen clic en, el, en, el, en, en la biografía, ahí van a encontrar un bitly que las llevará al WhatsApp donde eh, los papás de Sarita eh, le ayudan a gestionar ese tema. Listo para eso. Mire, Juanita Moscoso nos, nos ayuda ahí con arroba cuteartSari. Ahí muchas gracias, Juanita, por estar ahí pendiente. Y, y, y bueno, están los de 6.000. ¿Listo? ¿Qué más tienes? Entonces, ¿qué más podemos vender en Cute Arts, Ari? En la cantidad vale. Bueno, la segunda temporada está entre 8.500 y 10.000. ¿Y cuál es la diferencia, Sarita, entre la de 8.500 y la de 6.000? Es tamaño, por ejemplo. eh... Las alcancías son un poquito más grandes, por ejemplo, del de Hello Kitty, de Hello Kitty y, y el heladito. El heladito son más chiquiticas, pero esos también son alcancías? No, no son alcancías. Por eso, entonces, pero espérate, la segunda temporada son alcancías y una está sí. más grande y la otra más chiquita. La que tienes en la mano eh, izquierda mía. Es más chiquita, más grande y la otra es más chiquita, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Y esa es la diferencia. Sí. Hecho. Sí. El precio tiene la diferencia de, por ejemplo, que la primera temporada, eh, tiene el precio, por ejemplo, es, son más chiquitos los muñequitos, sí. pero ya según la segunda temporada son un poquito más grandes y acá tengo una pintada. Esa ya como queda la, la alcancía, pintada por ti. Sí. Si la quieres pintar de tu animal favorito, pues yo en el video la pinté en forma de perrito. Ok, o sea, un marranito pintado de forma de perrito, ¿sí? Sí. Ok. Charita, y si yo, por ejemplo, estoy en Bogotá y te quiero hacer pedidos aquí en Bogotá, ¿qué hago? ¿Me haces pedidos nacionales? Sí, yo hago pedidos nacionales y se puede llevar a Bogotá. ¿A Bogotá? Sí. Yo a Barranquilla también. Y, ah, bueno, o sea, todo el país. Sí. ¿Y, y, y el, el envío es incluido o no? ¿Señor? ¿El envío es incluido? Sí, no, no, no, no es incluido. Ah, bueno. Pero ¿tiene un costo adicional. Tiene un costo adicional, ya saben, tiene un costo adicional, eh, vale 6 mil, pero tiene un costo adicional, si quieren, en el resto del país. Eh, bien. ¿Y cómo haces tú? ¿Cómo tú cómo entregas los pedidos? Por ejemplo, si yo en si yo en Medellín eh, quiero uno, eh, ¿cómo me lo haces llegar? Eh, mi mami o mi papi va hasta la casa, te lo dejan <risa> la cartera y luego tú lo recoges. <risa> bueno, o sea, tus papás son son, son tus domiciliarios, ¿sí? Sí. Ah. Oh, yo también puedo. O oh, yo también puedo ir con ellos. Y ya, entregarlos. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, eh, ya hablamos de dónde te pueden encontrar en Instagram, ¿cierto? Sí. Bueno, Sarita, vamos a finalizar esta entrevista tan interesante contigo eh, enviándole un mensaje a esos niños que tienen ganas de emprender y que, y que hoy te están viendo y que les gustaría también iniciar en este proceso. Entonces, ¿tú qué les dirías a... Niños que tienen ganas de emprender, ¿qué mensaje inspirador le podrías dar a estos niños? Bueno, que, que sueñen y que piensen en que si sí es posible que, que llegue el momento para emprender. Y también que la prin, principal razón para emprender es inspirarse en las cosas que más le gustan, ayudado por sus padres. Y nunca rendirse si tienen alguna dificultad. <risa> Muy bien, Sarita. El mensaje es nunca rendirse. El mensaje es nunca rendirse y eh, inspirarse en lo que más les gusta. Bueno, miremos a ver si hay preguntas. Esperamos un ratico Sarita, a ver si la gente tiene alguna pregunta. Dice sí. acá Javier Alejandro, tiene un rapi papá y una rapi mamá. Eh, vamos a ver si hay preguntas del público dice Javier, mona hermosa a ver a ver si hay preguntas si no hay preguntas entonces eh, igual de como hay un retardo en, en la transmisión de pronto eh, ya nos llegan las preguntas más adelante la invitación a todos los papitos que nos están viendo, a todas las personas que nos están viendo es apoyen a Sarita cómprenle eh, a Sarita una alcancía para que su hijo aprenda a ahorrar o eh, una, una herramienta para poder desarrollar la creatividad, para poder eh, focalizar la atención de sus hijos. Eh, acá hay una pregunta de José Andrés Carvajal. ¿Vas a empezar a vender productos, más productos más adelante? Dice José Andrés Carvajal. ¿Qué, ¿Estás pensando en vender otro tipo de productos ahorita o qué has pensado en tu futuro? Eh, sí, sí, voy a hacer más. ¿Qué productos has pensado, Sarita? Eh, por ejemplo, en San Valentín voy a hacer unos hogueritos de corazones. Ok. Y. con chocolates adentro. Ok. Muy bien. Y. y hacer la siguiente temporada, sí. O sea, pensaré. Ah, ¿Cada mes temporada. vas a sacar una temporada distinta? O sea, o ¿cada fecha especial vas a sacar una temporada distinta? Y cada mes y cada fecha especial también. Ah, bueno. Por ejemplo, en Navidad hice exactamente una temporada de Navidad. Sí, sí. En San Valentín también voy a hacer cosas de San Valentín. Que es ahorita en febrero, ¿sí? Sí. Ok. Acá tenemos otra pregunta. Ángela Méndez pregunta. ¿Tienes descuento por cantidad? O sea, si te piden, no sé, 300 eh, pa, alcancías, ¿le haces un descuento a la persona? Sí. ¿De cuánto es el descuento? Eh, eh, todavía no sabemos porque no hemos hecho descuentos todavía. <ríe> Entonces, Ángela Méndez, coge ellas clic en el link de eh, Cute Art para que analicen cuánto es tu cantidad y, y, y te manden una propuesta. ¿Listo? Es la, esa es la respuesta para Angelita. Muy bien, muy, buen, muy bien contestado, Sarita. Juanita Moscoso, ¿cuál ha sido tu colección favorita? Um, marranitos. ¿Los marranitos, las alcancías, ha sido tu favorita? ¿Por qué ha sido tu favorita, Sarita? Porque puedo ahorrar y puedo conseguir lo que más quiero. Ah, muy bien, qué chévere. Dice Juanita, ¿cómo organizas los colores de cada pintura para cada kit? Eh, pues yo, por ejemplo, a veces por ejemplo, los de Navidad son los, de, los colores de Navidad, que son rojo, verde y azul. Okay. O por ejemplo, para el pinto rojo, verde y café para los para la darle la cara. Okay. Así, por ejemplo, eh, el heladito puede ser rosado, morado y amarillo, hello kitty, eh, rosado, eh, amarillo y, y rojo, por ejemplo, y así. ¿Y cómo haces para inspirarte en esos colores? ¿De dónde sacas ese, ese por qué rojo y verde y por qué no otro color? Porque... Rojo y verde se relaciona mucho con la Navidad. Ok, o sea, como que ahí analizas analizas la temporada analizas el concepto y con base en eso es que desarrollas los colores, ¿cierto? Diseño. Ah, bueno, listo. Bueno, creo que no hay más preguntas por acá. Sarita, muchas gracias por haberte conectado con nosotros. Esperamos que esta semana te lluevan muchos pedidos bendigo tu prosperidad y tu abundancia Sarita, bendigo a tu familia y te va a ir muy bien con este super emprendimiento y a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy, muchas gracias por conectarse eh, a esta transmisión y nada por, por apoyar a esta niña que claramente está trabajando por ser una de las más grandes emprendedoras de este país así que nos veremos en el futuro y recuerden, el futuro es libertario. ¿Cómo es, Arita? Que el futuro es libertario. Muy bien, cuídense mucho. ¡Chao! Muchas gracias a todos. ¡Chao!